Saludos cordiales. Eh, bueno, os habla Luis de Pixline. Estoy con Sara, que es la chica que veis aquí. Y vale. hoy vamos a hablar de los, los errores que siempre se cometen buscando trabajo. Sara os va a contar errores que ella ha cometido y que ha visto buscando trabajo. Así como ejemplo se me ocurre aquel que fue una entrevista de trabajo y como era la hora de comer, pues fue con un sándwich hacer la no. entrevista de trabajo era la hora de comer para reales pues os vamos a comentar todo todas estas cosas chicos seguimos con la seguiremos con la serie para superar con éxito las entrevistas de trabajo yo en los huecos os las voy os voy dando los las formaciones y bueno os dejo Sara preséntate para quien no te conozca sí. Y pues y sí Como dice Luis, soy Sara y nada, encantada y quería hablar pues precisamente de eso, de qué cosas cometemos o qué errores se suelen cometer a la hora de hacer entrevistas de trabajo, puesto que bueno, eh, a mí me ha pasado, a todo el mundo nos ha pasado muchas veces que no hemos caído en esos pequeños detalles y es por eso por lo que quería hablar acerca de estos detalles porque me he informado no solamente de ellos sino que también me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia que yo también los comentí y creo que no volverlo a hacer pues eh, es algo bueno, entonces quería compartirlo con, con todos los con todos los oyentes eh, el primer punto sería o bueno el primer detalle es que muchas personas pues no tienen el currículum al día y con el currículum me refiero no solamente al currículum que tenemos en papel eh, es decir impreso sino ya me refiero también más que nada a los currículums que tenemos por ejemplo en las plataformas donde buscamos trabajo o en eh, como por ejemplo en, en infojobs o en Agreco, o en las ETTs a través de de internet que buscamos trabajo que muchas veces nos registramos pero no tenemos el currículum actualizado y es y súper importante tenerlo actualizado porque a mí me ha pasado que muchas veces por ejemplo no voy a la entrevista pensando que les tengo que entregar el currículum en papel y que va ya lo tienen ellos pero tienen un currículum que no está actualizado porque lo han cogido a través de esa página de empleo entonces eh, estaría bien tenerlo actualizado no solamente en físico sino también a través de lo que tenemos ya en internet y sobre todo si nos hemos inscrito o nos estamos inscribiendo a ofertas a través de esa página de empleo, entonces eh, es súper es importante esto, vale porque ya además es que eso me lo llegó a aconsejar a el entrevistador de que tenía que tenerlo actualizado entonces creo que es importante que todo el mundo lo sepa Otro punto más es eh, que mucha gente por ejemplo envía el mismo currículum para todas las entrevistas de trabajo y esto es otro error porque no todas las entrevistas de trabajo a las que postulamos son las mismas pues por ejemplo no es lo mismo eh, registrar o sea, eh, Pedir trabajo para diseño gráfico que registrarse y pedir trabajo para comercial o sea no es lo mismo sí, para lo nada has Dicho que siempre hay que adaptar el currículum a cada oferta a cada entrevista claro. que vamos no mandar el mismo currículum en serie verdad Sara o sea, sobre todo de sacar nuestra experiencia más relevante en relación a la oferta de trabajo que estamos inscribiéndonos y también no solamente eso, sino eh, el papel en sí, el currículum, eh, lo tenemos como que decorar o, por así decirlo, adaptar, adaptar a la entrevista de trabajo. O sea, sin llegar a mentir, chicos, sin llegar a la claro. mentira, pero sí adaptarlo un poquito a la oferta en concreto. Sí. Y sobre todo eso, si por ejemplo, yo, bueno, me gustaría poner un ejemplo, ¿vale? Si eres un diseñador gráfico, como es en mi caso, que yo estudié diseño gráfico, a nosotros nos dijeron ya de antemano que el currículum, eh, nos dijeron información laboral que el currículum lo teníamos que personalizar un poco, por así decirlo, de, de forma creativa. O sea, ya en sí, no solamente lo que ponemos, sino cómo lo ponemos. Eh, decorarlo quizás un poco de una forma más creativa. No tan formal, quizás como por ejemplo una, un currículum pues para un ejecutivo, o sea, eh, nada que ver. Entonces, eh, dependiendo de qué tipo de trabajo estemos buscando, ad adaptar nuestro currículum, es súper importante. Eh, otro otro consejo más es que no descuidemos nuestro perfil también en las redes sociales y por qué digo esto pues porque muchas empresas se meten ya no solamente yo, yo, yo Sara, diría todas las empresas todas. miramos vamos yo cuando voy a hacer una entrevista lo primero que miro al candidato en redes sociales sí o sí sí o sí porque y por, seguro que lo haces pues porque mmm, en el currículum no es lo que el candidato te cuenta, pero lo que ves en las redes sociales es lo que es en realidad el candidato. Exacto, ¿no? Ahí o sea, está todo. Tenéis que tener mucho, y está mucho al punto. cuidado con los perfiles sociales, chicos, ¿eh? sí. Y cuidado sobre todo, pues eso, con las fotos que quizás no hablen muy bien de nosotros. Por ejemplo, no subir nunca una foto de un botellón, de que estás ahí, o foto de que solamente sales de fiestas, o fotos de que, de solamente de ti, porque parecerá que eres un poco prepotente o cuida, Cuidado mucho con esto sabes, o sea que, que las fotos más bien hablen bien de nosotros, que tenemos una vida social amplia, que nos gusta viajar, que tenemos hobbies, que no sé, o sea algo que sea positivo, que hable bien, pues como si fuera un perfil profesional de nosotros, un poco así, eh, que hable bien de nosotros, vale para que en futuras ocasiones las empresas si se meten a vernos puedan ver que somos pues buenas personas, no que que, que no damos que una gente digna de ser contratada porque cuando un candidato una empresa contrata a un candidato pues en cierto modo también se la está jugando entonces le gusta y sobre seguro hay que demostrar sí. que somos pues eficaces y buenos pues sí y bueno otra idea más es que mucha gente no cae en prepararse las entrevistas de trabajo y con esto a qué me refiero eh, pues súper importante, hay que informarse de la empresa. O sea, no puedes ir a una entrevista de trabajo sin saber nada de la empresa ni Sara, saber a qué tenemos de... un vídeo en el que les explico cómo investigar a la empresa. Fíjate, pues. Básico, es, que, básico. es que no hay excusa. Pues es que no hay excusa, en, sea... eh, La mayoría de los que van a una entrevista de trabajo no llevan a investigar a la empresa. El, el hecho de que tú ya lleves a investigar a la empresa le va a impresionar al seleccionador. Claro, ya vas a ganar claro. puntos solo por ti. nuestro favor. Y el, el que no eso, que se mire el vídeo, que lo tenemos aquí, ¿eh? en Prixline. Por eso sí, súper es importante informarnos de la empresa, que se dedica, qué productos hay, todo. O sea, si puede ser un poco hasta los orígenes de la empresa, dónde está tal sede, todo, todo lo que se ve en la página, de, o sea, todo lo que podamos informarnos de la empresa, pues genial. No hacer eh, aparte, esa pregunta bien. típica. Eh, como candidato decirle al sesionador, oye, ¿y a qué se dedicaba esta empresa? Vamos, como hagáis eso, chicos, casi, no, casi es un descartado mal. total, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Eh, algo también que deberíamos de informarnos de la empresa, bueno, no, no de informarnos de la empresa, sino también cómo prepararnos un poco más para la, para la empresa en sí es eh, ensayar si nos van a hacer cualquier prueba puede ser, puede ser una prueba de filmática de excel una prueba de inglés cualquier prueba vale si nos van a hacer una prueba pues practicar ensayar esa prueba porque de ello depende que nos cojan o no también vale y también sabernos nuestro currículum que hay mucha gente que va a la entrevista ahí como a la a la isla y luego no se, saben y no, que se lo sabe ni en su última experiencia <risa> se sabe casi mejor el entrevistador va a tener ahí delante tu currículum sí Amigo, Entonces, audiencia no. de Prisline, vamos, tú no tienes que saber de pe a pa, de pe a pa. Y saberse todo, o sea, si puede ser las fechas cuánto tiempo estuvimos en tal trabajo, nuestra experiencia sobre todo más reciente, o sea, saberlo bien o sea, porque si no, no lo sabemos, mal asunto, es como decir no sé nada de mí, no sé nada de lo que he hecho en mi vida o a lo mejor incluso te estoy mintiendo, porque me lo estoy inventando. Chicos, todos eh. estos vídeos de verdad, aparte para entreteneros, queremos haceros pensar Vale que son cosas muy sí. parecen muy obvias pero se están produciendo pues ¿Qué sí, más? Es qué más cosas tenemos por ahí y otra de las cosas importantes que bueno errores que cometemos a la hora de buscar trabajo es que no nos postulamos en ciertas ofertas que pensamos que no somos válidos para ellas y bueno eso es un error no porque a lo mejor la oferta en sí nos gusta pero no nos atrevemos y por el mero hecho de que no nos atrevemos igual nos estamos perdiendo una oportunidad. sí que a veces que te piden experiencia y dices bueno como no tengo experiencia pues no no no me postuló pues no yo creo que hay claro. que postularse efectivamente hay que o sea no se pierde nada porque tú te inscribas en esa oferta si te llaman pues mira una oportunidad más que tienes y encima de un trabajo que te gusta entonces súper importante si nos gusta esa oferta sobre todo y es algo que creemos que si nos esforzamos quizás podíamos llegar a hacer o, o incluso nos puede informar pues por qué no, o sea inscribirnos en la oferta porque no perdemos nada por ello Algo súper importante también y, y hay otro vídeo que Luis ya subió eh, Me gustó Tenemos mucho, mucho muchos. Si vale, estamos eh, haciendo, vamos Los seguidores de van a superar las entrevistas de trabajo sí o sí. sí Y es el de la mentira hay una mujer que estaba con Luis en un vídeo que hablaba de que ella mentía y recomendaba no hacerlo o sea eh, por su experiencia ya quedó claro que no está bien mentir en las ofertas de empleo o sea de las entrevistas de trabajo porque si lo hacemos una de primero nos pueden pillar y segundo seguro que nos van a pillar porque una vez que, que vean que no es así lo que hemos dicho pues al final vamos a quedar peor y nos van a echar lo más importante de todo es eso que seamos honestos porque si queremos un trabajo estable pues de nada sirve empezar con mentiras eso es lo primero Vamos, y que no pongáis bueno. mentiras en el currículum, chicos. Y si ponéis alguna mentirijilla, que mejor que no. Vamos, ya la podéis llevar bien preparada, porque son muy fáciles <risa> de pillar. Y mejor no las pongáis. No. Y otra cosa, eh, bueno, lo último ya sería que podemos llegar a perder la esperanza, sobre todo cuando nos hemos inscrito muchas eh, eh, ofertas de empleo o hemos hecho muchas entrevistas y nos han cogido. Pues perder la esperanza también puede ser un fallo. ¿Por qué? Pues porque puede que nos haga ver menos, con menos ánimo, menos seguros, eh, perdamos una actitud correcta, entonces en general es importante controlar esto y si, sobre todo vamos a hacer más en, oh, entrevistas de trabajo, porque eh, se necesita seguridad, se necesita ser activos, se necesita tener una buena actitud y, y tener bastante ánimo. Entonces, para que nos cojan sobre todo es, mmm, yo diría más bien un 70% la actitud, o sea, si perdemos la esperanza ya, mal asunto. Sobre todo eso. Entonces, eh, pues nada, chicos, que tengáis en cuenta eso, que, que hay que ser positivos, echarse para adelante, seguros y no perder la esperanza. Y eh, bueno, pues mira, esto tengo es un pensada, está genial. Mira, tengo, bueno, alguna más, por ejemplo, tengo yo por aquí mm. intentar poner sí o sí, hombre, el mejor el currículum en una sola página. Pero es que a veces ah. no cabe en una sola página. Es verdad. Y eso, y pues no hay hay no hay eso sí. pues. pues es mira. verdad. Si, si no puede ser una página, pues tendrá que ser en dos, poner lo más importante en la primera y ya está. ¿Qué te parece esa sala? No, sí, pues ¿verdad? super bien. Además es que te diré una cosa. Una vez en una entrevista, eh, también que estábamos haciendo grupal, había gente con currículums, pero como, vamos, si fuera es un libro. <risa> y Hombre, es que le no pero, pero yo digo, ay, lo mejor es en una página, pero es que si no cabe, yo digo, hay gente que lo contenta comprimir. Eh. Pues, pues. no y gente que lo intenta poner todo y es que ya lo hemos dicho o sea no es cuestión de ponerlo todo sino de poner aquello que, que que se adapte más a esa entrevista de trabajo o sea lo más relevante lo más importante y lo más actualizado quizás también o aquellas empresas en las que hemos también estado más tiempo no quizás no sirve de nada poner una experiencia de cinco días claro. pues mejor ponerla de cinco años <risa> creo yo vamos así que bueno y eh, también de, no olvidarse de una cosa, que muchas veces le damos un valor excesivo al currículum, pero el currículum no es para que nos llamen a la entrevista, sobre todo luego donde más se van a fijar es en ti. Que claro. Y en la actitud que tengas. Y si estás, yo creo que también un poco nervioso, estás seguro, todo eso se fija, porque hay de hecho muchos entrevistadores que son psicólogos y observan un poco los gestos que haces o si miras por un lado para otro si te toca el, mucho el pelo el lenguaje corporal que se dice eso eso lo vamos sí. a trabajar aquí en hay mucho si ¿sí? en futuro sí. los futuros vídeos que vamos a hacer se es muy mucho. importante también por eso decía yo que la actitud no hay que perderla las esperanza vamos pues, pues nada ves. Sara. si quieres añadir algo más y si no pues pues finalizamos la emisión en directo que ya sabéis chicos que PRIFLINE siempre emitimos en directo eh, lo, Queremos insisto haceros pensar entreteneros pero sobre todo haceros pensar que seáis los mejores y, y ponernos las preguntas en los comentarios aquí en youtube abajo en, en los comentarios ponernos las preguntas y, y os las vamos a ir respondiendo todas vale Sara si quieres añadir alguna cosa más que tengas en el tintero o alguna pregunta que se haya quedado bueno yo de momento yo creo que ya le he dicho todo Sí, de momento no tengo nada más que decir vale perfecto chicos pues nada os dejamos saludos a los que nos habéis visto en twitter en periscope en youtube los que nos escucháis en spotify que también lo podéis escuchar allí y así lo podéis oír pues todos nuestros los vídeos que hacemos los podéis oír cuando queráis vale y que nada, que muchas gracias a todos y que seguiremos para adelante. ¿Vale? Un saludo amigos. Chao, chao, Sara. Saludos. Chao, chao. Chao, chao.